Bienvenidas, bienvenidos. Eh, soy Milena Pafundi. Eh, pueden ver mi trabajo en mi material. Yo soy artista visual, también comunicadora multimedial. Eh, y pueden ver mi trabajo en mi página milenapafundi.com. Eh, en el taller, en este taller vamos a ver, es un, va a ser un taller introductorio de visuales ah. en tiempo real, de VJ. Y, mmm, bueno, el VJ... Vamos a hablar, les voy a hacer una pequeña introducción primero de lo que es y para qué nos puede servir y funcionar el VJ. Lo, lo que vamos a ver en este taller es un poco alrededor eh, de la manipulación del video y del tiempo real desde el software Resolum Arena. Lo vamos a ver desde este software eh, porque, bueno, eh, considero que es un software bastante completo como para, para tener conocimiento. Una vez que la herramienta la conocemos, tenemos como formas eh, de poder manipular y de generar proyectos para distintos tipos de formatos, ya sea hacer un set en tiempo real junto con un músico música, eh, generar eh, para una obra de teatro material y manipularlo en vivo, para una obra de danza, para una obra de danza porque nos permite... Digamos, este software nos permite como controlar y, y, y manipular cámaras, por ejemplo, en vivo, que a veces, bueno, por ejemplo, para una obra de danza puede funcionar muy bien. Acá voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, esto es una manipulación de efectos de, de una obra de danza, por ejemplo, con a tres proyecciones. Este, este software también nos permite hacer una, una, una, la, la posibilidad de tener diferentes tipos de proyecciones, ya sea para un mapping o porque tenemos tres salidas distintas, como en este caso. Digamos, nos permite setear el proyecto como para armar una instalación, de manera que si tenemos un server o una computadora que podemos dejar en ese espacio, podemos setearla de una manera y dejarla corriendo para que esa instalación, ya sea que si estamos manipulando una proyección, dos proyecciones o tres, poder manipular distintas cosas que tiene el, el, el poder como dejar automatizado un proyecto para que la instalación quede corriendo permite hacer mapping, proyecciones en el espacio público y mapping, eh, proyectar también a pantallas de LED grande, no solo a proyectores o monitores externos, sino también eh, a, a lo que es eh, las pantallas de LED que, que en algunos shows musicales suelen ser como muy grandes y tienen distintas salidas y resoluciones, si tenemos una buena computadora podemos manipularlo. También nos permite usar luces, nos permite... Bueno, hay conexiones MIDI, SC, SMT, es muy completo y si sabemos de programación, hasta incluso podemos integrarle cosas propias.